Bienvenidos a mi canal Creaciones Betina Quiero enviar un saludo muy especial a Alexandra Medina Deseo que la navidad los llene de inspiración duradera Para alcanzar todos sus sueños y proyectos Para que se sientan realizados Ya se acerca la fecha de los aguinaldos Del 16 al 24 de diciembre Por eso quise enseñarles a hacer esta cajita Para que se la obsequies a alguien especial Ahora vamos con la lista de materiales Y el paso a paso vas a tomar una cajita de cartón y en la parte del frente vas a dibujar un cuadrito ahora vamos a recortarlo nos quedaría así esta parte superior la vamos a pegar vamos a hacerlo con silicona líquida o silicona caliente como te quede más fácil ahora vamos a hacer a cortar un cuadrito para la tapa Debes de fijarte que sea la medida de la parte superior pero recuerda que la tapa debe quedar más grande que esta parte Yo ya tenía acá cortada este cuadrito recuerden que deben de dejar 5 milímetros más grande por decir, si les dio 18 por 16, deben de cortar 18.5 por 16.5. Ahora vamos a colocarle una tirita de 5 centímetros de ancho. Le vamos a aplicar silicona líquida y vamos a pegar. Nos quedaría así. ¿Qué sería para colocar acá? Ahora esta parte la vamos a decorar. Vamos a pegar estas hojas de color rosado. Voy a aplicar acá la silicona para que vaya secando un poco y vamos a colocar, como pueden ver coloqué en la puerta o en el cuadrito unas tiritas de papel para pulir estos lados de un centímetro. Esta parte inferior también la forramos. Ahora vamos a pegar los papeles. Primero vamos a pegar este papel fucsia. Recuerden que los colores deben ser los colores que más les guste. Doblamos acá y en este extremo y vamos a cortar. Vamos a pegar también este papel rosado y cortamos lo que nos sobra. Nos quedaría así. Acá corté este cuadrito y corté un cuadrito de foamy para pegar acá en la base acá forré con foamy lo mismo a este lado y este lado y esta parte también la forré ahora vamos a coger esto es como una la puerta una puertecita y la vamos a cortar en tiritas Nos quedaría así. La tapa la forré con foamy, con foamy rojo. En esta parte vas a cortar los extremos, lo hice con papel rojo y lo forras. Nos quedaría así. Acá vamos a pulir. Lo que hice fue cortar unas tiritas delgadas. Vamos a aplicar diamantina roja a la tapa, pegamos la cinta alambrada alrededor y vamos a decorar con lentejuela verde y lentejuela rosada. Ahora vamos a coger la cajita, le vamos a aplicar diamantina plateada, vamos a decorar las tiritas con lentejuelas y pegamos en los extremos lentejuela plateada. Vamos a hacer este, esta decoración, vamos a utilizar foamy y perla continua. Vamos a tomar el fondo y vamos a cortar dos tiritas de 2 centímetros de ancha. Ahora vamos a coger silicona y vamos a hacer una X y vamos a pegar la perla continua. vamos a hacerlo así hasta acá vamos a pegar las tiritas de foamy recuerden que el foamy lo vamos a decorar con diamantina verde para darle brillo pegamos esta otra y a los lados vamos a pegarle perla continua lo mismo acá ahora vamos a coger cinta metalizada verde que sería para decorar esta parte y vamos pegando pegamos acá y ahora en este lado acá cortamos lo que nos sobra, nos quedaría así ahora vamos a levantar estas tiritas y vamos a colocar dentro papel seda picado ahora la tapa, para hacerle el moño vamos a medir la mitad tomamos la cinta alambrada, vamos a doblar así y vamos a medir que nos quede de acá desde el medio desde el medio hasta el extremo medimos así vamos a cortar cuatro partes vamos a pegar acá voy a hacerlo con silicona caliente Y vamos a empezar a pegar, nos quedaría así. Ahora vamos a enrollar en dos dedos cinta, pegamos acá y pegamos en el centro. vamos a organizar el mañito porque cinta alambrada, es fácil de, de manejar la cinta para organizar el mundo. nos quedaría así acá quise decorar con perla continua ahora vamos a utilizar una tapita y foamy, vamos a hacer una bolita vamos a hacer unas coronitas para decorar, cortamos Vamos a doblar para sacar también acá en el centro con una especie de moritas. Hacemos lo mismo en esta parte. Cortamos como en forma de moritas. Vamos a tomar foamy rojo y vamos a dibujar una campanita. El tamaño de las figuritas es según el tamaño de la caja. Vamos a recortar ahora la campanita. cada figurita le vamos a aplicar diamantina vamos a aplicar pegamento blanco y vamos a aplicarles diamantina para darles brillo hacemos lo mismo con la campanita Ahora lo que vamos a hacer es hacer un moñito, vamos a doblar acá, aplicamos la silicona, pegamos, aplicamos silicona de nuevo y doblamos así, sería para pegar acá. Vamos a pegarle acá una lentejuela plateada y vamos a decorar la campanita. Vamos a colocarle o a pegarle limpia pipa dorada y pegamos en esta parte, aplicamos la silicona y pegamos perla continua. la decoración es como deseen, pueden pegarle lentejuelas si desean acá en esta parte vamos a pegar una lentejuela verde acabo de pegar perla continua vamos a cortar unas bolitas y las pegamos pueden hacer puntitos también con marcador como deseen de estas vamos a sacar o a cortar cuatro cuatro y cuatro vamos a pegar las en cada extremo dos coronitas y dos campanitas hacemos lo mismo en este lado ahora con marcador rojo voy a hacer unos puntitos marcador negro y marcador verde hacemos lo mismo acá ahora vas a coger una cartulina plana de 30 por 30 y vas a medir a los lados 7 centímetros lo haces en los cuatro lados repasamos todas las líneas con la regla como siempre lo hemos hecho esto sería para hacer una tarjeta acá en cada, en cada lado vamos a dibujar como en forma redonda lo hacemos en todos los lados, nos quedaría así vamos a doblar y vamos a cortar acá un cuadro de color azul y vamos a pegarlo de este tamaño pegamos ahora vas a coger una hoja de blog blanca y vamos a dibujar una bolita, acá vamos a hacer un muñequito de nieve hacemos la carita del muñequito de nieve cortamos Ahora vamos a tomar una hoja color rojo que sería para hacer el gorrito. Vamos a colocar acá la carita y vamos a medir desde acá y vamos a hacer a dibujar el gorrito. Vamos a terminar de dibujar acá y cortamos. Ahora vamos a decorar esta parte del gorrito. Vamos a colocar el gorrito encima de la hoja de blog. Lo dibujamos. Que es solamente la parte superior. Y vamos a hacer así como estas moritas: como una nieve. Cortamos. Ahora vamos a armar el muñequito. Vamos a tomar cinta metalizada roja y vamos a cortar una parte para colocar en el gorrito. Vamos a aplicar murano y diamantina plateada. Y en esta parte vamos a colocar o a pegar una cinta estampada con estrella. Nos quedaría así. Acá también coloqué cinta. Estampada. Ahora vamos a dibujar los ojitos y con lápiz vamos a dibujar la boquita. Vamos a tomar un micropunto y vamos a hacer como una especie de zigzag. Como pueden ver el gorrito también tiene lentejuela plateada. Y acá vamos a hacer la naricita. Hacemos también como una especie de zigzag. aplicamos pegante en barra y le aplicamos un poco de murano para darle brillo, acá corté una bufanda lo hice con la cinta metalizada roja vamos a pegar cada parte Nos quedaría así, ahora vamos a, a copiar para quien va dirigida esta tarjeta que es para una amiga, vamos a copiar querida amiga. con marcador negro vamos a delinear todas las letras cada una vamos a hacer punticos lo pueden hacer con vinilo en caso que no tengan este marcador y vamos a hacer rayitas acá en esta parte ahora vamos a escribir un mensaje al lado y lado de todo corazón te deseo una feliz navidad como pueden observar estoy haciendo la letra un poco despacio porque en los comentarios me están pidiendo que no escriba tan rápido pero como les he dicho a las niñas que me han escrito sobre la letra esta letra yo la yo la saco de Google Ahora vamos a decorar, vamos a hacer estrellitas. Hacemos punticos. Y a los lados vamos a hacer rayitas. Esto lo vamos a hacer en toda la tarjeta. Acá vamos a escribir Amiga Y con marcador de punta delgada vamos a decorar por los lados. Y vamos a escribir un mensaje. Deseo que donde quieras que mires, veas alegría. vamos a escribir que lo que toques sea amor amor también lo vamos a escribir con marcador rojo y acá vamos a escribir y hacia donde camines sea tu felicidad Ahora vamos a aplicarle silicona líquida a la tarjeta y la vamos a pegar acá. Vamos a colocar la tapa. Ahora vamos a coger papel seda y vamos a envolver el obsequio, lo que le vas a regalar a tu amiga. En este caso voy a envolver un relojito. Vamos a volar así. vamos a envolver el regalito de una manera sencilla pegamos acá y acá vamos a arrugar un poco para amarrar acá con una cinta pueden utilizar cinta metalizada o pueden utilizar cinta papel normal Vamos a cortar una tirita y amarramos. Estas puntas vamos a enroscarlas un poco. Ahora vamos a coger papel rojo y vamos a cortar una tirita que sería para pegar así. Pero antes de pegar vamos a copiar una frase, vamos a copiar prosperidad, vamos a hacer esto con todos los obsequios que le vayas a colocar dentro de la cajita, vas a colocarle frases a cada obsequio nos quedaría así, acá como les dije copia amor, felicidad, paz, armonía, unión y la última que es prosperidad, ahora vamos a colocar o introducir el obsequio,